DJ Adoni firma contrato con Farru Firma con Farruco, el artista puertorriqueño Farruco firmó eh, filmó en su compañía Carbon Farm Music, mezclado eh, mezclador con dominicano el mezclador, ah, el mezclador dominicano, dominicano radicado en Estados Unidos. DJ Adoni, wow, DJ Adoni está radicado en Estados Unidos. Sí, sí claro. hey, le ha ido bien. El anuncio fue realizado por el propio artista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de casi 19 millones de seguidores. El famoso DJ que se ha convertido en la sensación de, lo, de, de los platos a nivel internacional, trasla, trasladando su pegada a las plataformas de YouTube, donde ha tenido una, un gran respaldo con más de 111 mil suscriptor, suscriptores. 711 mil suscriptores fijos. fijos eh. DJ, Dj Adoni filmando con carbo Farb Music la compañía de farruco Así es el joven que en los últimos días pues ha tenido que responder a la fiscalía por la situación de aglomeración de sus fanáticos en la grabación de uno de los mis aquí en San Francisco, como saben ese, esa caravana claro. de teteo que se realizó aquí en Macorís y que pues lo subió, provocó, eso, provocó, provocó muchísimas cosas sí. y que, y, y que y quedamos esperando los que vinieran. <ríe> Ya gracias a esta firma, junto con Ado, no mentira, con Farruko. <risa> esta firma de Adoni, Adoni, pues aseguró que viene algo grande. Vamos a escuchar ahí cuando el momento en que Farruko la entrega, la cadena se podría decir que lo hace ya miembro de la familia de, ah, de Carbon Fiber Music, Carbon, Fi Carbon Fiber Music, Carbon Fiber, ok. Vale, Aquí ya tú sabes, siendo la entrega oficial al hombre, que es mío, cuando lo vean por ahí, ya sabe a quién tiene que llamar si se porta mal. Pero el hombre ya es Carbon Fiber. ¿Quién quiera perder su tiempo que no Tú supiste. Esa gente no no dura. A el patrón, informe. el papá, el que va a saber y con el que hay que hablar. Es el jefe. Mm. Aquí ya Ahí está eh, eh, la firma. ¿Ya es, Farber, amigo, ya es de él, ¿eh? Se lo quitó a los focos entonces. Día <risa> <risa> Vamos a escuchar ahí eh, ya eh, los trabajos que están haciendo eh, tanto farruco como Adonis. Cuando <risa> Como soy, me me me que me Vemos bueno. ya a Farruco en, en esa línea, ¿eh? La claro. línea que lo puso el alfa y hace rural <risa> <risa> <risa> Claro, muy bueno. Y es, es un orgullo para nosotros que han ha llegado a Donistel Cibao de Tenare, del pueblo de Tenare, Ahora estar pues junto a la firma de Farruko y hacer pues esta canción que va a ser un boom. Va a ser un boom. Eh, Nada no más con hoy a Donnie de fondo que todo sí. es un profeo ya ya se sabe que mm. eso, y que le queda como yo te decía ahorita le queda esa línea a Farruko, a Farruko. porque de que sacó pues pepas que pepas. eso ya es boom que tuve los carros por aquí con sí, los cristales sí. bajitos con esa música con esa y música. ya con ese con ese auge de Adoni, y en el mismo ritmo y que según escuche se parece a una canción que es eh, estadounidense, no recuerdo quién es que la canta, pero yo lo voy a buscar después. Tú la pero ¿qué, qué pasa, que ahí atraen al público de fuera. Pero como te digo, hacer una canción que la he escuchado anteriormente, ese estilo de música, como hacen covers las personas, pues va a llamar la atención tanto nacional e internacionalmente, y a los que ha llegado a Donis, y como él dice, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, sí, es eh, eh, eh, una nueva ola de esta... De, de, de de este nuevo género, eh, la música tecno, o como le dicen aquí, la, la pilita. La, eh, la musica, bueno, no es la música tecno, sino lo que, lo que hace Adonis, que es un DJ, ¿verdad? Sí, sí, Porque pero... la música electrónica ya es otro nivel, Sí, sí, ¿verdad? pero ta, ta, tam, ta, ellos están cogiendo esa línea, de, de, después de H. Rulay, esa línea de, de, de la música de, de, de discoteca. Entonces, okay, ellos están cogiendo esa exacto. línea. Sí. Ya vemos o sea, la, la, las mezclas. Las, eh. Ajá, esa mezcla, vemos lo que fue la canción de H. Rulay, luego ahora pepas y, y esta que viene entonces ellos están cogiendo como como, como esa línea ya los muchachos farruco y, y, y, y, y, y dj adoni ¿eh? entonces farruco tiene que sacarle provecho tiene, de, tiene, sa, tiene que sacarle provecho a dj adoni mientras lo tenga ahí eh, no sé eh, por qué medida fue que lo firmó porque yo pensaba que dj adoni estaba con a los foques de verdad no, no, sí, sí, no, dentro, no. no sé no sé Okay, bueno. Pero, pero, pero o sea, eh, Santiago Matías no tiene relaciones con Farruco, son dos, son dos, son, eh, son dos, eh, son dos empresas separadas. O sea, son cada, empresas separadas, son o sea, empresas Cada, uno, separadas. Por su, no, cada está, uno por su lado. Que no está asociado con a, a, no, a, a, no. No. Santiago Matías no está asociado con él, o sea, no. No, no, como no. Si porque está qué? asociado con Osuna. Ajá, sí está asociado con Osuna, pero Carbo Fiber Music ya es una compañía más musical, ya, ya lo de, de A Lo algo de, a nivel de radio y, de ese, y, y, y ese tipo de cosas. Okay. Que él mismo A Lo que no cogió la línea, o sea, él la tenía y la dejó, porque eh, en la línea de la música sabemos que es un poquito complicada. <ríe> más sí. artista, dígamelo a Entonces, A Lo que se centró más en, la, en lo que son las plataformas digitales y, y, y contenido. Pero Carbo Farbe Music es sí, una compañía musical. De ahí, esa compañía, cuando esa compañía se creó, de ahí surgió a Mayrie y varios de esos artistas que, sí. que explotaron. El siervo. El, ¿El ciervo que ahora es siervo él. <risa> o no sé, El del pelo verde. Se me van los nombres, pero son de esos artistas famosos que de, Larry Over, exacto. Sí, Larry Over, que ah. han salido de Carbo, de Carbo Fab Music. Carbo <risa> Fab, Carbo five. no, sí. algo así. Estás, Entonces, así, está como, el duro así como Farruco tiene que aprovechar eh, esta oportunidad con Adoni, Adoni tiene que aprovechar que para, claro. aprove, para proyectarse a nivel internacional, para trascender, exacto. Así es. Uh, Claro, un punto más para Donis de llegar pues con su mezcla, su música, con su frase célebre internacional y mantener siempre pues el nombre dominicano y de su querido pueblo Tenares y del Cibao en alto. Sí, el teteo de aquí hizo un boom para allá. Lo subió, allá. lo publicó en YouTube ya, el teteo. Tengo que verlo yo a ver cómo se dio claro, eso. Yo lo vi. ¿Desde ¿Ya que, lo ¿de, de qué dijo? Faltan como dos mil comentarios. ¿Cuántos comentarios le dejaste? Cincuenta. <risa> <risa> cuánto ya sería porque es verdad. ¿Cuánto Ay, lo yo dejaste? Cuidado. ¿Cuánto lo dejaste? No, tú, eso cómo fue que dijo ahorita eso no, no se dijo. No tranquilo, yo te voy, yo te, yo te, yo, yo, te no sigo, yo lo voy a buscar. Yo sé cuánto <risa> lo tú lo dejaste.